No aguanto más. O me monto un negocio, o, o, o despido a mi jefe, o algo tengo que hacer. Has pensado en vender algo online, la inversión inicial es mucho menor y luego puedes escalar. Sí, claro, tienes razón. Claro, Me puedo montar mi propio negocio online y así puedo trabajar desde cualquier parte del mundo sin jefes y sin horarios. Ya sé, me voy a montar una página web con, con mis fotos, que me las va a hacer mi amiga, que me las hace gratis. Y después una marca corporativa, ¿no? Así, un rollo azul, que me, a mí me da mucha suerte. Y les voy a regalar, no sé, un libro, por ejemplo, para que se suscriban a mi lista y entonces yo les mando mails todos los días. Ah, claro, y tengo que estar presente en todas las redes sociales, ¿no? Tengo que tener un canal de YouTube, TikTok... ¿Cómo funcionaba eso del TikTok? Y luego tengo que tener muchos seguidores. Me puedo ir hasta Andorra, ¿no? <ríe> Así vamos adelantando. Y voy a escribir en el blog todos los días y entonces luego ya puedo organizar el lanzamiento para... ¿Y por qué no en lugar de todo eso te pones a vender directamente, automatizas y dejas que tu negocio vaya creciendo poco a poco? Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Romera y te quiero decir una cosa, emprender es fácil si sabes los pasos apropiados. Yo llevo más de 10 años en esto y tengo una mentoría grupal en la que ayudo a emprendedoras y emprendedores como tú a generar sus primeras ventas en piloto automático. Si te interesa, muy sencillo, Reserva una sesión conmigo, aquí debajo, hablamos, te cuento, me cuentas y si hay match como en Tinder, trabajamos juntos. Oye, una cosa, ¿Y ¿tú cómo sabes tanto de eso? Bueno... Oye, ¿esto no es un poco machista? No, no, no, no, no. Tranquila, tengo la versión masculina. Ah, bueno, claro, así mejor.